Bueno, o sea, lo hicieron. Bueno, o sea, no pueden, pero lo hicieron, ¿no? Este, entonces, por la ley, por la ley Atenco, pusieron gente presa, que, que sin consulta. Entonces, cómo es que es la... Yo lo que quería, como si me pudiera recomendar un sí. libro... De... Bueno, bueno, esto, de... este... Sí, para golpear, no, no es... o No, sea, la consulta... Uh -huh. Bueno, que ahorita se va a hablar de la consulta con Alejandro. Es específicamente lo que garantiza, es una garantía que establece, se establece desde la Convención, el ¿no? Convenio 169, que es el único instrumento internacional tipo vinculatorio en la materia, pero lo que garantiza es el derecho a la participación, que tiene que ver también con el ejercicio de la autodeterminación. O sea, me tienen que preguntar eh, qué es lo que, que, que pienso ¿no? sobre todos los eh, actos que, que lleva a cabo el poder público. ¿no? Sobre situaciones que me afecten de alguna manera. Entonces, este, la, la consulta tiene ciertos elementos a cumplir: previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada. Entonces, libre, esto no es libre, evidentemente. Hay coerción, ¿no? hay violencia, eso es completamente violatorio a los derechos humanos en general. O sea, no pueden hacer uso de la fuerza, eso es una. Y por supuesto, esa consulta de entrada sería nula. Sí, lo que ya me dijiste la ley es anticonstitucional. Entonces, ya a partir de todo, todo lo que se dé es... en base a esa ley, en base, en base al, o, al, al o dibujo, en base a haberla utilizado, el... que es sí, claro. anticonstitucional. Pero es, este, pero sí se vive, ¿no? O sea, no es... claro, claro, porque no es automático no es automático, se tiene que hacer un ejercicio debería de ser automático no deberían de las autoridades conocer todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, y, y decir no esto no es así o el derecho a la salud implica el acceso ¿no? eh, incluso implica también eh, la labor que llevan a cabo las personas que laboran en el sector de la salud ¿no? eh, el acceso y cómo se da este acceso al derecho a la salud. El que existe un hospital pero que no tenga eh, equipo, el que existe un hospital pero que no haya médicos suficientes, o que existe un hospital y haya médicos pero no hay personal que lo apoye, o no hay medicamentos, o este hospital está inaccesible, eso no significa que se está resolviendo y que se está llevando eh, a la efectividad, a la eficacia el derecho a la salud. ¿no? entonces hay que hacer que los mecanismos, en este caso, se muevan, y en este sentido, pues sí, es este, judicialmente. Soy abogado Gracias. Sí, ¿Y si me permites agregar algo? Creo sí, que la pregunta este. de la compañera es muy pertinente. Bueno, no sé si se escucha así. Sí, siete. Sí, está, ¿sí? está. Porque, como bien dices, parecería que tendría que ser automática la armonización entre las normativas ¿no? y las leyes, que sería como la parte ideal del funcionamiento del derecho. Sin embargo, creo que aquí habría que considerar dos fenómenos. El primero es que al final de cuentas también el Estado no es monolítico, no hay asesinario o de total confianza en el Estado, pero no actúa de manera monolítica. Entonces puede haber jueces que sean muy progresivos, pero también puede ser jueces que tengan una consideración política muy particular de negar este derecho. ¿no? Y en la práctica esto al final de cuentas se realiza, que puede ir escalando y resolverse es otra cuestión. Pero en la práctica el fenómeno es ese, ¿no? La independencia, por decirlo de alguna manera, de la actuación de los jueces y de los mismos poderes de los estados, que pueden ir en contra de la dinámica global o de la dinámica internacional de defensa de algunos de esos derechos. Y la otra que tiene que ver con el mismo ejercicio de la ley, con la misma, digamos, eficiencia de la norma, es que la contradicción de normas, la inconvencionalidad y todos estos fenómenos, al final son resultados de una interpretación que muchas veces está condicionada a la aplicación de la norma y a que alguien denuncie la injusticia de esa aplicación. Entonces digamos que la norma puede estar ahí inaplicable, existente en su contradicción evidente y un principio lógico del mismo derecho sería que si está en contradicción y hay una nueva, pues queda desarticulada la anterior. Pero puede ser que algún juez diga, ah, pues esta también me sirve para aplicarla la aplique sabiendo que está en contradicción o sin saberlo, porque también puede llegar a pasar claro. que el juez no tenga un conocimiento, aunque debe de tenerlo, que no tenga un conocimiento real de las implicaciones, y que sea hasta el resultado que cuando alguien se siente afectado, argumente la inconstitucionalidad o la contradicción de esa norma. Entonces, es súper, súper complicado, ¿no? Sí. Y que está revestido de una politización que es en realidad la que tiene que llevarse a cabo desde los movimientos eh, étnicos que reivindican todas estas normas. Al rato que hablemos de la consulta, es como. Sí, claro. y, de, un de, y de la gente. O sea, de la central, gente. ¿no? Hay que saber nosotros este, que eso es posible. O sea, y saber cómo. O sea, esta, esta cuestión de cómo es posible que pase una ley sabiendo que es violatoria de los derechos humanos. Si estamos diciendo que tenemos el artículo 133 constitucional, que tenemos todo el derecho internacional que dice esto, que establece los parámetros, como es posible que pase? y sin embargo sucede entonces es ahí donde entonces debe de haber una toda una este, un desarrollo en la, eh, la conciencia de, de los gobernados en general para poder participar y para poder este ejercer también vía esta vía social de, de demandas pero está también la vía entonces judicial y todos los Esto implica que no siempre, en primera instancia, garantice que se reconozca estos derechos, ¿no? porque todavía hay reticencia. Recordemos que hay jueces, este, hay juristas ¿ya? Eh, que se educaron en un ámbito tradicional de, del derecho donde hay límites, muchos más ¿no? que, que los que necesarios, sobre todo cuando se habla de justicia. ¿no? de justicia social entonces pues bueno si sí es un problema no solamente son soluciones o solamente establecer que hay elementos que podemos de los cuales podemos echar mano para este, salir posiblemente adelante ¿no? últimamente o sea, estoy hablando que yo creo que desde el 2011 para acá, tal vez sí, más o menos es que se han eh, Judicialmente se han tenido casos de éxito, ella ya mencionó algunos, 2013 está este toca penal, ¿no? donde un juez argumenta incluso a, en su resolución a los acuerdos San Andrés, por ejemplo. Eh, entonces eso es, eso es muy importante y declina la competencia ante las autoridades eh, tradicionales, las autoridades indígenas de la comunidad. ¿no? Ese es el ejercicio del pluralismo jurídico y el reconocimiento. De, de que hay otras autoridades al, al mismo tiempo que existe esta persona, ¿no? este sujeto juez. ¿no? Bueno, entonces, eh, bueno, ya no veo más de la consulta, aunque aquí tenía como que una introducción a la consulta, ya es Alejandro quien se va a ocupar de ello, pero ya lo había mencionado ahorita: la consulta como una garantía del derecho a la participación. ¿no? Este, esta se debe de llevar a cabo, esta se establece en el Convenio 169 de la OIT por supuesto en las declaraciones, tanto en la americana como en la de Naciones Unidas. La consulta en la Constitución Federal se establece exclusivamente o nada más limitativamente en materia del Plan Nacional de Desarrollo.